En torno a la problemática que constituye la extracción ilegal de arena en el sector Mirabel de esta ciudad, este es un fenómeno que se ejerce desde hace varios años y es solo uno de los muchos puntos eh, diseminados en toda la provincia de acuerdo al director provincial Duarte del Ministerio de Medio Ambiente. Eh, realmente de, de, de por vida se ha venido extrayendo arena de los ríos, no solamente... De, del Mirabel, sino de, de, de, de todos los ríos, inclusive de, de, de Bajo Yuna, es un dolor de, de cabeza para nosotros, eh, porque esto se ha convertido no solo en una extracción de arena para un padre de familia ir en un, en un camión a buscar un viaje de arena para, para comer, sino más bien esto pues, se ha convertido en un cartel. Yo lo he denominado, lo he utilizado como un, como un cartel, porque realmente son desaprensivos y algunas empresas que se dedican a la expresión de arena para hacer centros de acopio, que es ilegal, y luego que la depositan en un solar o en una ferretería, la están legalizando. Eh, ahora mismo nosotros estamos haciendo unas impresiones en todos los centros de acopio que hay de arena, junto con la procuradora, un ayudante fiscal, haciendo un levantamiento para determinar cuáles están legales y cuáles están ilegales, para proceder a la incautación y el sometimiento a, a la acción de la justicia. En cuanto al tema que nos ocupa en el sector Mirabel, el funcionario dijo, la entidad que representa está al tanto de la problemática, alega el mismo continúa debido a que el personal que se presta para asegurar la zona no ejecuta su función. Les eh, reitero que sí, que nosotros estamos al tanto de todo eso, pero eh, lamentablemente el personal que tenemos para darle seguimiento a esas violaciones de la ley 6400, que es la relación a la traición de materiales, de la de las, de los humedales, ya me no que está totalmente prohibido, pero carecemos de personal suficiente y, y de personal responsable. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.